Vamos a ver esta triste historia. Te han regalado a ti, hombre, San Valentín, reportando para los osobrosos, Néstor Flow, papá, Tarima. Le han regalado a usted en San Valentín. Sí, pero, pero... No. No le han regalado ni una menta. Ni una menta. Ni un bolón le has regalado. Nada, nada, nada. Wow, qué pena, un regalito, nada de eso. Nada de eso. Mm. No, ni una menta. <risa> ni un bolón te has regalado. No, wow, qué pena. <risa> un regalito. No. No, todavía no. Ni una menta. Ni una menta, ni una menta de un peso. Un bolón le regalado. Bueno, yo espero algo que me regalen. Aunque sea una menta de, de medio peso. No hay que dar detalle, usted sabe que eso siempre llega, patrón. Un San Valentín bacanísimo. ha regalado un bolón, una menta. No, una menta, no. Una vaina cara, papá. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? No te han regalado San Valentín. No, no, no. A mí todavía no me, han, no me han regalado San Valentín, pero yo espero que me regalen San Valentín. Claro que quiere, por supuesto que quiere. Porque tengo dos mujeres por ahí. Porque tengo dos mujeres por ahí. Y dos hijos. ¿Dos? Sí, tengo una con otra, con otra tengo otra. No yo no te sé, han regalado nada? No me han regalado nada, pero todavía yo espero mi, mi San Valentín, y como ella espera su, valen, su, su, su San Valentín, yo también le voy a regalar su San Valentín. Atención, a las dos mujeres, nada, de él, a usted, dos mujeres de él. Atención, favor. oiga bien, ya ustedes saben que su San Valentín se lo vamos a regalar, y nada, y mente a nada, estoy tirando para adelante aquí, ese es mi negocio, ya ustedes saben. ¿Qué cosa ha dado usted San Valentín? No, en esta vuelta estamos feos para la foto. No han regalado nunca? No, nunca. nunca, nunca, nunca. ¿Ni una menta? Ni una menta, más salado, varón. ¿Ni, ni un bolón? Ni un bolón. Son malas, ¿eh? Son malas, son malas, malas. ¿Por qué me persigue la desgracia? No, no, todavía no. ¿Nunca? Pero ni una menta. No, voy a las mujeres a las regalo. ¿Le han regalado San Valentín a usted? Sí, me regalaron San Valentín. ¿Le han regalado? Sí. Un buen regalo? No. ¿Algo? Un agrado. Un agrado, exactamente. Pero lo importante es... El detalle. El detalle, gracias. ¿eh? San Valentín a usted? No, no. ¿Nada? Nada. ¿Un bolón? ¿Y un boloncito. Eh? ¿Una flor? No, no. Nada de eso. No no, no. no, no, ni una menta, ni el diablo, no, ni un bolón, ni un boloncito. Ya valió madre, Valentín. ¿Qué? Nunca en la vida, nunca, nunca, ¿Qué? ni un bolón, una tarjetita, una tarjetita. Solamente, no San Valentín, no ¡Oh! Patricia también necesita amor. <ríe> <ríe> Usted, San Valentín, mm -mm. nunca. No, ni una menta, nada, ni un chocolatico. Mm -mm. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. ¿Le ha regalado usted San Valentín? No, todavía. ¿Nunca le ha regalado a San Valentín? No, es muy difícil. No, wow, ni, ni, no, ni, no ni, pienso regalar. ¿Ni un boloncito, ni una Ah, No, nada, no, para San Valentín nada. Wow. En 73 años nunca nada. Ay, no, me una menta. No, pero si usted la tiene, yo la cojo. ¿Qué, la va, qué le va a regalar a usted? No. ¿Usted no ella, va a regalar nada? No, ella cumpleaños, el día 16, vamos a hacerle un bizcocho, va a buscarle flores y así por el estilo. Vaya, uh, eso explica muchas cosas.